Hola amigos y amigas de la plataforma de Youtube, les quiero decir que a continuación escucharán otro trap, atención el trap. Es sin letra o sea sin cantantes. Bien, mañana 16 de febrero del 2020 a las 16 horas Argentinas en adelante subo otro trap sin cantantes. Así que atentos al canal. No olviden suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos. Dale a like y comenta adiós gente disfruten.